That was the ass. a seguir a ese jeep, esa camioneta, hacia nuestra habitación. Así es la mecánica aquí en las brisas porque la montaña, entonces nos dijeron que lo siguiéramos. Que agarráramos el carro que lo siguiéramos. Te dan este tiquecito para que se lo pongas a tu carro. Se supone que nos dieron un upgrade de habitación. Entonces vamos a ver porque les preguntamos que si tenía vista a la bahía. Que fue así de... Mmm, empezaron a buscar y al parecer... No era vista la bahía. No era vista la bahía. Y hubo oportunidad de que solitos no las cambiaran. Entonces vamos a ver qué tal ahorita. Y nuestra habitación es la... 446. Ahí dice. Este es el famoso upgrade de habitación. Vamos a ver qué nos dieron. Aquí está. Aquí es donde te ponen en las mañanas y en las tardes. Te ponen este comidita, miren quién pero está ahí, si quieres dar un recado rápido aquí, ahí está la Maris, <ríe> ya no le abres, <ríe> vamos a tocarle a la Maris, como siempre tocamos, bienvenidos a nuestra habitación de las brisas, Acapulco, cuéntenos de qué bueno, se trata esto, vamos a dar el tour de la habitación, como ya se habitual. de la correspondencia, correspondencia o comida, pues tenemos el closet. Ese está, este está cerrado. Porque es el minibar. Ah, sí. Para que nos lo abrieron tendremos que dejar un depósito. Pero no bueno, pedimos depósito. Aquí tenemos el closet. Pues Ahí arriba hay una almohada, su gancho, una la plancha. La caja fuerte. Caja fuerte. La plancha. Este, otro par de almohadas. Y acá. contiene el closet. Está súper gigante. Que puedes dejar muchas maletas, y mucho aroma. De este lado, tenemos un tocadorcito, muy coqueto, con algodoncitos, Kleenex, y la secadora. del pelo, sus toallas. Mira, está acá. Está padre. el perdedor de luces. Está acá. Está muy padre. Tocadorcito. Y de este lado del baño, Aquí en el baño, aunque está sencillo, está limpio, se ve muy limpio. Nos dejaron shampoo, crema, condicionador, jabón. Tienen sus toallitas, vasos, otras toallas y el área de la regadera. Está acá de este lado. Este es nuestro baño, tiene su espejo. Y siguiendo con el tubo, también ponemos una lamparita. También el, me encuentro despertando de la paz de mi pasita. Porque, como les decíamos, no son como pequeñas casitas independientes. Eh, de este lado tenemos la televisión, una pantalla. 42, cama, 42 pulgadas. 42 pulgadas. Y la cama. Una camotota. Una camotota. Tota. Eh, de este lado están sus lamparitas. Eh, está muy padre también, su alarma. Acá tenemos una mesita uh -huh. para tomar un cafecito o tomar algún champaña, una de vino. Sus sillitas también para descansar aquí. Está padre que tiene esto, aunque el otro es un poco viejito. Está bien, pues bueno, estamos o menos cuidado. Okay, esto lo puedes cerrar con su equipamiento, lo puedes abrir y llegamos, tenemos una sorpresa. La sorpresa es esa. Vea. Vea. Nos queremos presumir nuestra vista. Está impactante, está padrísima. La verdad no nos imaginábamos que el este fuera tanto. Sí. <risa> sí, porque aquí las casitas. La básicamente hay dos, dos tipos de casitas, que es alberga compartida y alberca independiente. Sí. Nosotros habíamos rentado la de compartida y era un, un balcón pequeñito. Sí, vean tenemos de todo tenemos una camita para descansar acá afuera mesitas aquí puedes armar tu, tu fiesta privada camastros este, y lo principal lo mejor una alberca privada que puedes hacer lo que quieras sin, sin que nadie te moleste Hasta, si se ve que está más o menos 1.50 y esta es la vista. ¿Y la vista. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? El costo de la habitación fue de, ¿De al 3 final pesos, de tres mil pesos. Ya con impuestos? Porque yo en Booking la, la, la, la cotiza estaba en 2.300 y fracción, pero no incluyen los impuestos. Siempre ahí hay un truquito con Booking. Entonces, bueno, los impuestos, ya con impuestos, ya con todo, salieron tres mil pesos. Uh -huh. y bueno, ¿Vamos a disfrutar del hotel? No nos no nos queda de otra Bye. adiós y ahora nos van a llevar al club de playa que se llama La Concha La concha nos gustó mucho. Este, estuvimos un poquito, muy poquito tiempo pero estuvo muy padre. Eh, y también pues la vista vale muchísimo la pena. Eh, queremos aprovechar para mandarles saludos a todos nuestros amigos que nos ven de Estados Unidos, de Colombia, de Centroamérica, de España, de todas partes. Les mandamos muchos saludos de Costa Rica, también nos han dicho que cuando vamos a Cozumel. Eh, pero bueno, pues poco a poco iremos este, viajando más y bueno, les mandamos saludos por esta vista. Todavía no termina el video, van a venir más cosas de este fin de semana en Acapulco, Guerrero. Escapada en Acapulco. Escapada de fin de semana. En el llegamos a nuestra habitación en las brisas y ya estaba acomodada o ya como para dormir eh, vinieron y nos acomodaron la cama mi padre vean ese con las colchas así como para ya ves? este lista para que te duermas y también pusieron la iluminación tenue y te dejaron unos chocolatitos allá ¿Nos dejaron? Oh, sí, entre ellas unos chocolatitos dos chocolatitos, y dice buenas noches el clima son 31 grados centígrados y la frase del día la mejor vida no es la más larga sino la más rica en buenas acciones de Marie Curie y información importante viene hay una capilla de la paz de la capilla que está acá arriba bueno, ese detallito no lo habíamos visto en otros hoteles, en el barco sí te decían la temperatura, nada más. Pero eso no es todo. Prendieron la tele, como por la información del hotel. Y del espacio Y servicios que tienen. Y adicional, vean, nos dejaron una botella de vino, que es Misión, Santo Tomás, y este vino un merlot, creo que es un merlotcito Es si sí, me no digo, no veo de dónde. y estos Pero de aquí bien. y estos son unos bocaditos unos canapés unos canapés, ¿Cómo la ven se ven bastante ricos, y a ver abren su vista presionen su vista y aquí está esta vista de Acapulco ya a la Anoche Horrible. Para mí Vale mucho la pena esta lista. Ahí está. Sí. Y bueno, bueno se vamos a... Ahora te Ahorita toca una Ahorita nadadita. Vamos a probar la alberquita. A ver okay. qué tal. Esa es la ventaja. Que como tienes tu alberca aquí... Puedes meterte a la hora que tú quieras. Hasta la madrugada. Saludos. Bye. desayuno panecito frutita y cafecito vamos a preparar la mesa allá afuera entonces vamos a echarnos un desayunito con la siguiente vista, la vista que vamos a tener para desayunar días Ahí, ahí vamos a desayunar Y esto es el desayunito Eso es el desayuno que trajeron al cuarto Cafecito Frutita Panecito Y ve nada más Aquí vamos a Cambiar con esta vista acá en nuestra habitación en el hotel Las Brisas